El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación ha sufrido tres cambios importantes. Eh, primero hablaba de presentar un aviso al RFC de los socios accionistas y demás personas ¿sí? que, este, que pertenezcan a una sociedad. Después hace algunos cambios, 2019, 2020, 2021, para llegar aquí. A, a la norma que actualmente rige, que es presentar un aviso en el RFC, en donde se informe de la clave y el RFC de los contribuyentes, de los socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme los estatutos y legislación bajo la cual se constituyen. Y cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto de ellos, así como informar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social, el objeto social y quién ejerce el control efectivo en los términos que establece el SAT mediante reglas de carácter general. Entonces, desde el 27, ¿sí? ya le tengo yo que dar a la autoridad cada vez que realice yo un cambio entonces, podemos decir, oye, constituí una empresa y no ha habido ningún cambio. Ah, bueno, entonces no tendrías nada que reportar, porque lo que tienes que reportar es esos cambios. Y esos cambios en donde informes esta participación que tiene cada una de, de las personas en el capital social y quién ejerce el control efectivo. Entonces, aquí es el primer reporte en donde la autoridad sabe quién ejerce un control efectivo. Y es entonces cuando hay que hacer una integración del expediente, ¿sí? Con independencia de lo que yo le esté informando, acuérdense que para efectos de, del 28, que dice la contraria para efectos fiscales se integra de libros, registros, papeles de trabajo, ¿sí? Y obviamente para llegar a presentar un este una declaración de pago provisional, de pago definitivo o de la declaración anual, hay unos papeles de trabajo, Sí. ¿Y estos papeles de trabajo cómo se desarrollan? Bueno, se desarrollan porque hay un procedimiento, ¿sí? Hay un procedimiento de determinación de los impuestos. Oye, ¿y de dónde nace directamente de la ley? Entonces, ahí tengo dos alternativas. Hacer una especie de resumen de la ley, ¿qué es lo que dice? Y después de eso, llevarlo a la práctica y realizarlo, ¿no? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas es, es igual a mi resultado fiscal si yo lo quiero llevar a un tema más procedimental, tendría que hacer una especie de manualito de cómo voy a determinar mis ingresos acumulables. Bueno, como política de la compañía, mis ingresos acumulables van a ser aquellos derivados de los CFDIs. Sin embargo, el artículo 17 no habla nada más de CFDI, sino momentos de acumulación de los ingresos. Por lo tanto, debo de tener una especie de político procedimiento para determinar desde el punto de vista fiscal y ligar lo que me dice la disposición fiscal y lo que yo le voy a declarar a la autoridad en función de, estas, de, de estos procedimientos que estoy escribiendo o que estoy interpretando o realizando desde un ámbito de papeles de trabajo. Entonces, hagan de cuenta que es algo similar esta, esta integración del expediente. ¿Y qué se integra en el expediente? Dice, bueno... Como, el, el, como este expediente, dice, es parte de la contabilidad, entonces me voy al 28 para ver qué es la contabilidad y de qué se integra la contabilidad. Bueno, de libros, sistemas, registros, dice, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y esta es una disposición fiscal, por lo tanto, va en, entra dentro de una, este, de una contabilidad. Cuando la autoridad me dice, déjame ver tu contabilidad, híjole, pues esto va como parte de la contabilidad. Por lo tanto, es como si estuviéramos presentando una declaración, sí, y, este, y antes de presentarla, bueno, voy a tener el expediente de mi, de, me, de mi beneficiario controlador. Lo debo tener ahí guardado, como debo de tener guardado los papeles de trabajo, el día que venga la autoridad a revisarme. Y entonces... Viene la regla 28122, en donde dice que para efectos del artículo 32b ter, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, las personas moral, morales fiduciarias, fideicompetentes o fideicomisarios en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. Deberán integrar como parte de su contabilidad, lo que me dice el 28, deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información respecto de cada beneficiario. Este, quiero hacer un pequeño paréntesis respecto de que eh, tenemos, eh, tenemos aquí en la, en la oficina y rebotado con este, consensos, con pues, este, un, un avance, ¿no? Eh, porque tiene que pasar por diferentes áreas, está concluyéndolo el área administrativa de esta oficina para este, después pasarlo al área legal y después de pasarlo al área legal va, este, con un, un comité, un pequeño comité del área de tax compliance para poder de una u otra manera, tener muy claramente qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que me está pidiendo la regla 28122, porque inicia, ¿sí? Con una serie de información, ¿sí? En donde dice, todo esto lo debes de tener, donde hasta 20, son 22 puntos diferentes los que tú debes de tener. En donde, por ejemplo, primero me dice nombres y apellidos completos los cuales deben de corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la entidad, ¿Sí? Dice Álvaro, ay, nosotros tenemos por ahí un problema respecto de la fecha correspondiente. Bueno. ¿Qué pasa en el caso de beneficiario y controlador? Hoy puedo ser beneficiario y controlador, pero mañana no. Pero entonces, en el momento en el que yo fui beneficiario y controlador, ¿en dónde se va a visualizar? Bueno, primera en el libro de registro de accionistas, segunda, en el informe que yo le presente a la autoridad de conformidad con el 27 del código, ¿sí? Y tercera, con la información contemporánea que yo tengo en ese momento del beneficiario controlador, ¿sí? Yo les comentaba ayer que no necesariamente debe de existir una asamblea de accionistas para poder realizar una compra-venta de acciones, por lo tanto... Puede ser que el notario no se entere de una compra-venta de acciones porque le hicieron fuera de actas y es perfectamente válida. Nada más hay que cuidar las, este, las, las formas legales para que eso suceda. Por lo tanto, yo puedo ser socio de una sociedad muy exitosa enero, febrero, marzo, abril, mayo y resulta que me quiero ir del país o me voy a ir a otro lado o, o, o, este, o ya quiero vender el negocio. Lo vende en junio, ¿qué es lo que voy a vender? el negocio mis acciones voy a vender mis acciones al momento que yo venda mis acciones pues obviamente va a venir una asamblea de accionistas en donde vayan a nombrar al nuevo administrador sí pero en el momento en el que yo ya vendo mis acciones yo ya estoy en una etapa diferente porque yo ya no voy a ser el que detente más del 50 o dirija la estrategia o tenga un peso específico con respecto de mis decisiones en relación con, el, con la participación accionaria que yo tenga. Entonces, al siguiente mes, julio, puede ser otra persona la que detente esa, este, esa, ese control de la compañía, ¿sí? O que puede ser a través de triangular eh, la participación mediante empresas que pueden ser titulares entre sí, que esa es la famosa cadena de titularidad. Me vas a decir quién es el que está hasta el final. Pero cuando me dice nombre y apellidos completos, los cuales deben de corresponder con el documento oficial, ¿sí? Me dice, debes de integrar como parte de tu contabilidad esta información. Ok. Y entonces, en esta primera información es, ah, caray, oye, ¿y qué debo de hacer? ¿No? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo se lo puedo demostrar a la autoridad? Bueno. El criterio que estamos utilizando en la oficina es bueno. Lo primero es, tenemos un fundamento legal, ¿sí? Después de ese fundamento legal, eh, lo que nos pide es armar una ficha técnica de la persona. Y en ese armado de la ficha técnica vienen aquellos documentos que acreditan lo que yo estoy diciendo en esta ficha técnica. Voy a, voy a dejar de compartir y voy a, voy a compartir... este. Eh, aquí en el, en, en el foro hacia con todos ustedes. ¿Qué es, qué es lo que, cómo, cómo estamos intentando nosotros aquí en, este, en la oficina este, armar este, este manual de beneficiario controlado? Que vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. No está concluido porque está todavía en, en, en proceso de terminación. Yo creo que ya llevamos un... Un, un importante porcentaje hay más documentos que están relacionados con este, con este manual y este y todavía tiene que pasar por otras áreas, yo espero que en breve lo podamos lo podamos tener ¿y por qué, por qué decimos que debemos tener este manual? porque una cosa es la información y el expediente que me pide la autoridad y otra cosa es cómo lo voy a hacer, cómo le voy a dar esta receta de cocina a las personas correspondientes, entonces pues obviamente va a haber un un logotipo, el nombre de la empresa, este, si hay alguna clave. Si, si, si yo tengo varios manuales, este, si tengo varios manuales dentro de mi organización, pues a lo mejor esos manuales yo los tengo identificados con, con ciertas claves, o a lo mejor no. ¿sí? Puedo tener manuales de ISO, manuales de políticas y control internos, etc. Entonces, este va a ser un manual de beneficiario controlador de qué es lo que va a hacer la, este, la, la entidad. Debe de tener. Una, una estructura este eh, este manual un objetivo su alcance responsabilidad su fundamento políticas para la determinación de quién es un beneficiario controlador porque una cosa es lo que me dice la ley y otra cosa es realmente cómo voy a aplicarlo como una política para realmente saber y cómo determinar quién es un beneficiario controlador ¿Cómo voy a integrar este expediente que me pide la regla 28122? Deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información: ¿Sí? Política para determinar la cadena de titularidad y, este, y la integración del expediente de la cadena de titularidad o cadena de control. Y aquí, obviamente, también se está trabajando en la parte de los. Sí, baby. Sí, Itzel, adelante. ¿No? Ay, no, perdón. No. Ah, oh, ok. Bueno, entonces, pues hay que establecer una, un, un, un objetivo, ¿no? ¿Con qué objetivo se hace? Bueno, con el objetivo de establecer políticas, procedimientos, metodologías, normas y delineamientos para que la entidad pueda obtener y mantener actualizada la información de los beneficiarios contratadores como parte de los registros contables y proporcionar al SAT. Cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho organismo desconcentrado determine, mediante reglas de carácter general, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada. Es por eso que debo de hacer un manual. Es por eso que yo debo de darle una estructura para saber desde este ángulo, ¿Cómo lo voy a dotar de validez jurídica? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles van a ser mis políticas para determinar un beneficiario controlador? ¿Con qué? Con fundamento en el 32B cuartel? ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento para mi, mi integración del expediente del beneficiario controlador? Bueno, por ejemplo, aquí, este, ok, a ver, en la primera, ¿no? Dice en la primera, nombre y apellidos completos, los cuales deben de corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la responsabilidad, la, la, la, la identidad. Bueno, entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la receta de cocina que le debo de dar a las personas que vayan a operar esto? Pues bueno, se van al manual, dicen, ok, oye, tú le debes de requerir al beneficiario y controlador una identificación oficial en la que debe de llevar nombres y apellidos completos. ¿Por qué? Porque es lo que me pide la, la, la fracción primera de la, este, de la regla 21822. Dice que lleve nombres y apellidos completos que deben de corresponder con el que se haya acreditado o haya acreditado su identidad al momento de que tiene esa, esas acciones que detenta y que puede presentar cualquiera de las siguientes, credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente, o una cédula profesional vigente. ¿Vale? De tal manera que, como parte de una política de la compañía, es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Porque la, la, en la fracción primera nada más me habla de nombre, apellidos completos que deben de corresponder con el documento oficial con el que se acreditó. Pero yo le voy a tener que decir con qué te tienes que acreditar, porque si me presentas a lo mejor tu credencial de la secundaria, te voy a decir, fíjate que no. Sí es un documento oficial, pero no es válido para mi política. Es oficial, ¿por qué? Porque te lo dio una institución pública, a lo mejor es tu credencial de la escuela, en la universidad, ¿no? este En el caso, por ejemplo, de extranjeros, tenemos que mencionar aquí, oye, su FM3 o su FM2, ¿cuál es el documento con el cual te vas a identificar, ¿sí? Y ese documento va a ser el documento que de una u otra manera, de acuerdo con mis políticas, yo tengo que hacer, este, hacer evidencia del mismo, ¿sí? El alias, ¿no? Ok. Hemos tenido algunas sesiones de trabajo de decir, oye... ¿Y cómo voy a definir el alias? Porque aquí hay una de dos. O tienes un apodo o no lo tienes, pero yo, ¿cómo sé que tienes un apodo? Que eres conocido en el pueblo como el este don, don Chapo, ¿no? Entonces eres ampliamente conocido. Nadie te conoce como este como Joaquín te conocen como el Chapo, entonces tienes un alias. Entonces, ¿cómo voy a acreditar? Porque tengo que acreditar en mi expediente que si tiene alias o no tiene alias. Y bueno, y lo que, lo que nosotros sugerimos como parte de los documentos, primero, en el manual. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Bueno, en ese caso voy a tener que fijar una política para definir quién es un alias. Y entonces... En, en, en la ficha técnica, oye, ¿tienes un alias, un apodo? No, no lo tengo, perfecto. Dicen que no lo tiene pero debe de constar en algún documento. Yo no le puedo pedir un documento en donde me diga, a ver, ¿en dónde se encuentra plasmado tu apodo? No decir, bueno, lo tengo en Facebook, no lo puedo tener. Por lo tanto, si sí, nosotros estamos desarrollando un texto en el que menciona a la persona, este beneficiario controlador, Sí eh, y el área jurídica ya va a, a, a verificar si, si procede o no procede una declaratoria bajo protesta de decir verdad hacia con nosotros con, obviamente con la empresa sí con todos sus datos yo fulano de tal, este socio de la empresa, etcétera, etcétera con domicilio, la la la declaro ante ustedes que o si sí tengo un alias o que no tengo un alias, punto porque yo lo que voy a tener dentro de mi expediente es es alias que, ah, alias el Chapo Guzmán, ah bueno, si él es el beneficiario controlador, yo lo tengo que tener, y entonces don Chapo Guzmán va a tener que firmarme una cartita diciendo, sí, fíjate que yo soy alias el Chapo, perfecto, me llenas tu cartita, bajo protesta de decir verdad, o que no se bajo protesta, porque tiene una connotación diferente, que sí tienes el Chapo Guzmán, detentas tales acciones, etcétera, etcétera, porque eres beneficiario el controlador, me firma la carta y la anexo. Porque yo no le puedo decir a la autoridad, oye, pues fíjate que sí le dicen el chapo, pero pues, ¿cómo te lo compruebo? Va a tener que ser con el dicho de la persona, ¿sale? Y ese dicho de la persona va a tener que ser por escrito y tenerlo ahí. Fecha de nacimiento y cuando sea aplicable dice fecha de defunción. ¿Cómo voy a acreditar una fecha de nacimiento? Obviamente con un documento fehaciente o que sería el acta de nacimiento. Si ya, si ya este, falleció, porque dice cuando sea aplicable una fecha de defunción, obviamente su acta de defunción. ¿A quién se la tendré que pedir? Bueno, pues obviamente aquí en el manual de políticas y procedimientos va a tener que decir que en el momento eh, este, obvi obviamente como parte del, del, de las, eh, del manual que yo tengo, pues, cuando esté vivo, yo le voy a tener que decir a quién, con quién puedo acudir, porque además aquí me pide también teléfonos de contacto, entonces que me diga con quién puedo yo acudir en dado caso que él falte, y entonces con la persona con la que yo tengo que acudir, le tengo que decir, oye, ¿qué crees me vas a tener que proporcionar tu acta, del de, acta de, de función de la persona que, este, que antes era el beneficiario controlador, ¿sí? Sexo, ¿no? Parece mentira. Pero este, en, en, en la semana pasada tuvimos una, una, una sesión muy, muy cómica con respecto de cómo le vamos a dar, cómo le vamos a dar respuesta a esta parte del sexo, ¿no? Porque pues, nunca falta con que, oye, pues es que yo nací este, mujer, pero en el cuerpo de un hombre, ¿no? Híjoles. Pues, oye, eres hombre o eres mujer, ¿no? Ya, ya, ya, hoy por hoy con estas, esta, esta nueva tendencia y filosofía y, y, y, y, este, y equidad de género, pero decimos, oye, de acuerdo con el Código Civil, el sexo nada más es hombre o mujer, por lo tanto, si eres todavía Juan Pérez, pero antes eras Juanita Pérez, por supuesto que debes de tener tus documentos a la luz del Código Civil alguna alguna este resolución por parte de un juez de lo familiar o este o algún documento en donde haga constar qué sexo eres o una declaratoria reafirmando el sexo que tienes con respecto de tu acta de nacimiento y el acta de nacimiento está en el apartado 3, que es la fecha de nacimiento como lo acredita es decir tengo que ir acreditando todas y cada una de, estos, de estas cosas como parte del expediente del beneficiario y controlador. País de origen y nacionalidad, que son dos cosas de, de, diferentes. Yo puedo este, ser originario de España, pero a lo mejor ser de nacionalidad francesa. En caso de tener más de una, identificarlas todas. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso lo primero que, que estamos plasmando como parte de este procedimiento es hacer un cuestionario al beneficiario y controlador para que nos vaya contestando, y eso lo vamos a transferir a una ficha técnica, y, y en función de la ficha técnica decir, ahora sí, ¿qué me dice el manual? ¿qué es lo que yo le puedo pedir? CURP o su equivalente tratándose de otros países o jurisdicciones, y bueno, debe de tener una, este, ciertas características. Hoy por hoy, cuando uno extrae la CURP de la página de la Secretaría de Gobernación, hasta abajo dice CURP certificada. Entonces, obviamente, dentro del manual se va a decir, este, le estamos solicitando o, o solicitarle al beneficiario controlador o uno de los beneficiarios controladores que dé una CURP certificada emitida de manera directa desde el portal de este de la Secretaría de Gobernación con fecha reciente o con la fecha que no exceda de cierto tiempo con respecto de su este de en, en donde cae en el supuesto de ser este beneficiario controlador país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales ¿Cómo me vas a demostrar esa residencia para efectos fiscales? Bueno, pues entonces le tengo que pedir a la administración fiscal que corresponda, una constancia de residencia fiscal. Ojo, y vuelvo a lo mismo, una cosa es que yo me llame Rafael Arenas, alias, el primo del Chapo, con fecha de nacimiento febrero, sexo masculino, país de origen y nacionalidad, pues sí, soy mexicano, mi cubia equivalente, pero me pide una residencia para efectos fiscales. Entonces, no basta únicamente con que yo demuestre con mi constancia de situación fiscal. Yo tengo que voltearme a la administración fiscal que me corresponda y hacer un trámite que se llama petición o es una, una constancia de residencia fiscal. Porque una cosa es que yo tenga mi, mi, este, eh, mi, eh, mi constancia este, fiscal ¿no? este la que todo mundo pide para efectos de que, qué te dedicas, y el RFC y el nombre de la empresa, ¿sí? tu cédula, y otra cosa es que realmente seas, seas, tengas residencia fiscal en México. ¿Cómo pierdo la residencia? Al momento en que yo le digo a la autoridad, fíjate que me voy a residir a otro país, me voy a residir a otro país y entonces cierro mis cuentas con México, se me permite... Sigo siendo una persona física mexicana de nacionalidad mexicana, pero que ahora soy residente en el extranjero. Y eso me da otra connotación porque voy a tributar de conformidad con el título 5 de impuesto de la renta. Entonces, si yo voy con la autoridad y le digo, oye, fíjate que quiero mi constancia de residencia fiscal, me decir, fíjate que no, porque tú cerraste cuentas conmigo hace dos años. Por lo tanto, para efectos fiscales eres extranjero. Entonces, ve. A la administración que te corresponda del país en donde vives y allá obtén tu constancia de residencia fiscal. Entonces, no es la constancia que tenemos, la constancia de cero de identificación fiscal que la podemos sacar con la clave SIG, no es la constancia de residencia fiscal que emite directamente la que donde dice sí, efectivamente... Rafael Arenas es residente fiscal en México, bla, bla, bla. Lo acreditó con sus declaraciones, con sus FDIs, etcétera, etcétera. No me presentó ningún documento de que haya sería del país. Firma la administración local de recaudación correspondiente, ¿sí? Y, este, obviamente confirma electrónica avanzada, Y esa es la que yo debo de entregar en mi, este, en mi expediente como beneficiario controlador. Tipo, número o clave de identificación oficial. Bueno, una cosa es el documento oficial con el cual dice mi nombre y apellidos y otra cosa es la identificación de esa identificación oficial. Pasaporte, número fulano de tal, clave del INE, perenganita de tal. ¿Y qué es lo que debo de obtener? Evidentemente una copia de la, este, de la identificación correspondiente para acreditar que efectivamente ese es el número. Recomendación, que no sea en foto, que sea escaneada. ¿sale? Que todos los documentos, si, si se pretenden tener en versión electrónica, que sean en PDF escaneados, que no sean en fotos, ¿sale? ¿Por qué? Porque de una u otra manera mantiene cierta, este, eh, eh, cierta claridad con respecto de los, de los documentos clave del RFC o número de identificación fiscal o su equivalente en caso de ser residente en el extranjero para efectos fiscales, estado civil con identificación del cónyuge y régimen patrimonial o identificación de la concubina del concubinario de ser aplicable. Entonces, oye, soy casado, una cosa es mi declaratoria que soy casado cuando estoy este frente al al, al encargado, al oficial, a este que va a dedicarse al compliance del beneficiario controlador, ¿sí? Soy casado, sí, pero ¿qué crees? Que en, en, en, este, en este caso la autoridad no me permite creerte. Yo te creo que eres casado, pero me lo tienes que demostrar. Por lo tanto, déjame ver tú, este, tu, eh, tu acta de matrimonio, ¿sí? O obviamente si estás... Este, viviendo en concubinato, pues, la declaratoria de concubinato y la identificación de la cónyuge o del cónyuge, ¿sí? Por supuesto, me vas a tener que dar copia de esta identificación, datos de contacto, correo electrónico y número telefónico, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, obviamente, en otra hoja, si, si alguno de ustedes ha participado de una u otra manera en, en, en ciertas, este licitaciones, participación de algunos temas de gobierno, este, normatividad y demás, siempre dice, a ver, en la hoja uno me vas a, dedicar, a declarar bajo protesta, decir verdad, que no te encuentras en ninguno de los supuestos este, en materia de conflicto de intereses, ¿no? Me vas a firmar otra hojita en donde no te no te, no te este, eh, nunca has caído en una responsabilidad patrimonial, etcétera, entonces aquí va a ser lo mismo, Datos de contacto, correo electrónico, números telefónicos. No es el hecho de que me lo dé y tome yo, no tener WhatsApp. No, me vas a dar una hojita en donde diga, oye, fíjate que yo, Rafael Arenas, con esta fecha, sí, que detenta tantos números de acciones, te doy a conocer mis datos de contacto. Este es mi correo electrónico y mis números telefónicos. Por supuesto, ¿qué es lo que tiene que hacer allí? Tiene que manifestar que en el momento en que hay un cambio, me lo tiene que informar. Dentro del manual de políticas y procedimientos menciona que los responsables que puede ser el administrador único, el consejo de administración o el director general, alguien tiene que ser el responsable de esta elaboración del, del expediente, si sí, también van a ser responsables de la actualización del expediente. Y en esta actualización va a tener que, debe de tener muy claro en qué momento va a actualizar estos datos de contacto. Sí, y cada cuándo los va a, a verificar que no hayan cambiado. Y en su caso, si hayan cambiado, bueno, pues obviamente tendrá que hacer una actualización y tendrá que decir al beneficiario y al controlador, oye, fíjate que ya tengo tu este tu, tus datos, pero creo que cambió tu número telefónico, te solicito que me des el nuevo. Domicilio particular y domicilio fiscal, que son dos domicilios diferentes, el particular es donde yo vivo, y el fiscal, obviamente, que corresponda a la, al, al este. A, a donde yo estoy desarrollando mis actividades empresariales, comerciales, este, etcétera.